El eDevice examen score de rellenar huecos con múltiples opciones está incluido dentro de las actividades interactivas. Vamos a editar uno que ya teníamos eh, elaborado, que es este de acá. Como siempre, podríamos empezar por modificar el título. Daremos las instrucciones sobre la resolución del, de la actividad y a continuación escribimos el texto en el que queremos insertar los huecos. Vemos que en este texto hay ahora mismo subrayadas cuatro palabras: blanquecino, albo, níveo y lechoso, que están separadas por el signo que obtenemos al pulsar, al pulsar la tecla Alt-GR y el número 1 simultáneamente. Serían lo que hacemos de escribir el texto: escribimos todas las palabras que queremos como alternativas separadas por este signo y le damos a ocultar palabra. Bien, el resultado ya hemos visto. Como queda en el editor, vamos a verlo una vez publicado, estamos con la previsualización dentro de una visualización. Vamos a escribir, escribo blanquecino, envío y me la da como correcta. Voy a recargar la página, voy a escribir algo que era otra de las opciones correctas, Veo que también aparece como correcta. mutación 1 de 1 y aparece en verde. Ni veo. Tengo que recargar. Ni veo. Envío. Y aparece también como correcta. Recargo. Derechoso. Envío. Y aparece como correcta. Si hubiera puesto, por ejemplo, blanco que no estaba entre las opciones, me la marca en rojo y me da una puntuación de 0 sobre 1.